Tengo que decirles algo Ey, tu ropa? Amarré con la rebe. Eh. Te vamos a extrañar O oh, la vuelvas pronto Gracias, yo también lo voy a extrañar Nos vemos en cuatro meses no pierdas a tus amigos. Envía mensajes ilimitados entre dos números Movistar todo el día. Envía Chateamos seguido del número Movistar al 700. Movistar. Compartida. La vida es más.